Ahora sí lo presentamos, estoy muy contenta de poder hablar con él. Teníamos muchas ganas de entrevistarlo. Es periodista, es locutor, es abogado, es una de las figuras más conocidas de América. Vos lo conocés hace un montón, sí. lo venís viendo. Es tipo, ¿viste? Cuando habla lo que sea que hable... Le crees. Le crees, ¿Te crees? Sí. le crees, el señor. Y le damos la bienvenida, Genio. Mariano Jesse. ¡Bienvenido, Mariano! ¿Qué tal? Qué linda presentación, muy impresionante. Te agarramos Gracias. trabajando, tal, Mariano, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Todo bien, ahí estoy en el guay, pero ahí estoy bien. Ay, Ay, mira cómo bien. sale. ¿Qué tal? <ríe> bien, primero agradecerte por tu tiempo, sabemos que estás previo a salir al noticiero de los 8.000 que haces, Dios mío, estás todo el día laburando en el canal. No, no tanto, no, no tanto, no tanto. Estoy en América Noticias, eh, ya hace muchos años, eh, América Noticias es como mi familia. Eh, y después estoy en, en, en A24 a la noche con Babi este año, ¿no? Eh, y después, bueno, tengo el programa el domingo, sí. estamos a tiempo en la tarde del domingo, pero pero eh, la verdad que eh, ha habido momentos de mi carrera en América que he estado más horas en el canal ¡Ay, Dios mío! Más horas, recuerdo década del 90, 16 horas. ¡Oh, así. la carpita eso ¡Ay, se puede ay no, Dios! ¿eh? Época, época fuerte. ¿Y cuándo dormís o cuándo dormías? No, no, y bueno, en ese momento, te, imagínate en la década del 90, tenía veintitantos años, claro, ahora bueno, ya. ya soy un veterano de 50. Pero seguías en ese después momento, del after, todo, después de boliche vos seguías con la noticia. Claro, yo seguía y me venía viajando del pueblo mío, venía y pasaba directamente a trabajar acá, es decir, era era otro cuerpo, otra, <risa> otra vida. Ahora ¿Otra otra bueno, sí, descanso, trato de descansar. Ahora no, trato de descansar un poco más. Eh, Realmente llevas toda una vida ahí en América, como decíamos, todo lo que vos decís, sos un hombre súper creíble, obviamente tenés una carrera exitosísima detrás. ¿Siempre supiste lo que querías hacer? Vos sabés que sí. Eh, yo me crié en un pueblo muy chico que se llama Arias, en el sur de Córdoba. Y cuando era chico iba con mi papá al, a su escritorio. Mi papá trabajaba en una consignataria de hacienda en ese momento. Y, y yo redactaba noticias en una en una máquina de escribir eléctrica que había, que era muy novedosa para la época. Y bueno, eh, después este hacía las locuciones típicas en el colegio. Y a los 12 años ya pude incorporarme a la radio local, que era una radio de circuito cerrado, de cable. Wow, qué chiquita! Y 12 años ya, inclusive hay grabaciones mías con voz de nene, es decir... Eh, sí, ya lo tenía muy claro. Y cuando me iba de vacaciones en el verano con mis viejos a Mar del Plata, mi papá nos llevaba un mes a Mar del Plata en febrero, yo me acreditaba en la oficina de prensa y, y cubría la temporada. De hecho, a ver, tenía 14 años y me cae el, el, el, el, el asesinato de Alicia Muñiz, wow. el, el, el, el, entonces la mujer de Carlos Monzón, el femicidio, y yo lo cubrí. Cubrí el femicidio, tenía 14, 14 años. 14 años? Bueno, Dios claro. mío. Así que siempre tuve pasión por los medios y por eso bueno eso me trajo a Buenos Aires a los 17 años ya caminaba solo por Buenos Aires era un nene de solo mirar a mis hijos que tienen la edad que yo tenía cuando me vine me da escalofrío claro, pensar que, que muy chiquito en la gran caminaba ciudad. solo tal cual y bueno América es mi casa Es decir en agosto en agosto entre agosto y octubre se cumplen 30 años de, de no. estar acá y es mi casa tremendo no tremendo. soy yo sin América y es verdad, porque uno piensa en América y vos sos una de las caras que, no sé, eh, prácticamente, mira, más, más chiquito... No, no había nacido cuando vos sabías... ¿Cómo? <risa> claro. <va>, Empezaste. <risa> no, Mariano, te estoy mintiendo, <risa> no, no, no, por favor, te lo pido. <risa> está perfecto, está perfecto. Mariano entró, eh. ver, ¿Te 30 creyó, te años, En 30 años, a ver, pasan pasan muchas cosas, entre ellas este, se cambian las generaciones. Yo entré Ay, en América sí. a los 21 años ¿20 años? ¿No había cumplido? Sí, 21 años se había cumplido. Y, y, y bueno, se cumplen 30 años. imagínate que entré de cronista nocturno, es decir, entré a la madrugada. Oh. Era el que hacía los policiales y el espectáculo a la noche. No te puedo creer. Y eso me llevó a tener una, una, amplia, una amplia visión de la historia, porque al año siguiente, me acuerdo del año 94 alguien vio condiciones para el espectáculo y me llevan al periscopio. Entonces hice un año de periodismo de espectáculo tipo intruso. Claro. El sí, periscopio sí. era el intruso del momento. Tal cual, sí. Y, y, y bueno, después este de, de un año de experiencia en espectáculo, volví a, a, volví a Noticias y, y bueno, en, en medio de una cobertura en un verano, me, me cae el caso Cabezas, el asesinato de José Luis Cabezas, en el año 97. 96, 97, y, y, y de ahí no paré más. Hice esa cobertura periodística y no paré más. Tremendo, tremendo. Y hablar en mi ingreso en, el, en los programas de Mauro Viale, que también fueron una plataforma impresionante sí, para siempre, mi carrera. ¿no? Sí, porque siempre fueron súper vistos los, los programas de Mauro. Vamos a compartir con vos, si te parece, Mariano, mensajitos de la gente, primero los que le llegaron a Dale. nuestro locutor, y después lo que pusimos en nuestro Instagram. ¿Cómo te llevas con las redes? Bien con el Instagram. Bien. En Twitter en Twitter me cuesta... Me cuesta Twitter, este público, pero hay, no hay una relación entre los, los me gustas y los retuiteos con respecto a la cantidad de... No sé por qué, si Twitter pasó de moda. Es decir, <risa> sí tengo muy buen rebote en Instagram. Claro, en Instagram ¿No? hay más. Sí, más. sí, sí, hay más más llegada. Sí. A ver, Locu, Sí, dale. acá tenemos. Antonio dice, buenas tardes para todos. Quiero preguntarle si nunca pensó en meterse en política y qué haría si fuera presidente. Uh. Y por otro lado... Preguntan cuál es esa noticia que no se va a olvidar nunca en su vida. Uh -huh. eh, muy buena pregunta. Me gusta la política. Me gusta la política desde la gestión. Sí, este, me, encantaría, me encantaría ingresar en política. La verdad que, que me parece que podemos eh, ayudar la, a la gente de otro plano. Eh, ¿qué, haría, ¿Qué haría si yo fuera, si yo fuera presidente? Bueno, eh, es una pregunta mm, en estos tiempos un tanto eh, Compleja. que Difícil. podría quizás revelar tu ideología. Y la claro. verdad que siempre me, me, me permito no revelar cómo, uh -huh. cómo pienso ideológicamente. Sí, no creo en, en un país para pocos. Uh -huh. Yo Perfecto. no creo en un país para pocos. Es decir, okay. yo creo que, que, que cuanto más gente hay dentro del sistema, mejor para todos. Eh, yo entiendo que, que las medidas que hay que tomar tienen que ser en beneficio de la gente. Uh -huh, uh -huh. No, no pueden ser medidas en contra de la gente. Y después hacer las correcciones que correspondan, sentarse a una mesa de acuerdos, no tenemos un país con, con una profunda historia sindical, pero también tenemos sindicalistas que están perpetuados en el poder. Sí, eternos. No eternos. está mal tener sindicatos, no está pero mal está que haya protección enviciado. de derechos de los trabajadores, uh -huh. pero sí hay que sentarse a una mesa y negociar, Total. porque el empresario es el que te da el trabajo. Digo, el empresario tiene que tener las condiciones claro, sí, sí, impositivas sí. para poder desempeñar su actividad y de esa manera, digo, generar más empleo, ¿no? Genuino, que, en empleo genuino. Dentro del sistema. Tal cual, tal cual. Mariano, vamos a ir directamente a nuestro Instagram, arroba para todo TV. Sí. Intentamos etiquetar y no nos los permitió, no lo sé por qué. Ahí chequea por ahí el... Mariano Jesse oficial. Sí, lo tenía, pero no nos permitió etiquetarte, no sé por qué. Vamos a repasar una de las preguntitas que tenemos. F5, dale F5. Y vamos pasando las preguntas de mucha gente. Si no lo tenemos ahí, lo busco yo, eh, no hay problema. Las compartimos, sí, sí, sí, ahí se está... Actualizando, arriba, apretamos ahí la historia y tenemos. ¿Listo? ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Sí. Ah, la milanesa con papas ah, fritas. Guay, a con papas. Vamos a la siguiente. Eh, no, ¿Son no, no, casados? No. ¿Cómo? ¿Son? Sí, casado y con tres hijos. Casado sí, con, casado tres con hijos. Andrea. Andrea Rubiolo. Andrea eh, es en Santa Fecina. Nos conocimos allá en, en Los Pagos. Y, y tenemos tres hijos. Eh, eh, Santiago de 18, Eugenia de 15 y Facundo de 12, ay, de 13. Bonito. Y, y por qué me gustan las milanesas porque mi abuela tenía una receta fantástica. Ah, ¿y pues la receta Y era la receta de la nona que, que se fue hace algunos años ya, a los 90 y pico de años. Eh, era, era macerar la carne con pimienta en grano blanco y ay, antes ay, del ay, huevo. Qué gourmet, qué rico. Antes del huevo le, le hacía un colchoncito de pimienta blanca no. y después la pasaba por el huevo y por el pan rallado y el, el, el gusto que adquiría la carne era único. Lo voy a y probar. frita, ¿no? Lo voy a probar hoy frita. mismo. Hoy claro, claro, frita, frita. hoy, oh, la a ver, frita. frita. Vamos con la siguiente pregunta, dale. A ver. La ponemos en pantalla. ¿Te gustaría hacer un programa en particular? ¿Cuál? A mí, a mí me encanta el formato noticiero. Noticiero. Es decir, yo, yo adoro el formato noticiero. Mm. Mañana eh, América se le ocurre abrir otra edición de noticias y me encantaría que, me, que cuenten conmigo. Claro. Bueno, eh, de hecho, te... en el año 2000. Perdón, perdón. En el sí. año 2008 hice la medianoche. Uh -huh. Hicimos la medianoche con la Marciota. Sí. Era, era un formato medio estructurado en ese momento, no sé. Pero digo, con todo lo, lo, lo aprendido en, en Estamos a tiempo y, y esa soltura que hoy tengo a lo mejor ganado con los años y, qué sé yo, y con otros formatos, me encantaría conducir un noticiero. Qué lindo, y además son más relajados los so, noticieros Me ahora, preparé ¿no? toda la vida para eso, claro. es decir, toda la vida. Porque aparte, aparte eh, eh, ¿cómo explicarte? Al noticiero hay que ponerle sensibilidad justa, el tono justo, variar el tono de las noticias, pero también hablar como habla la gente. Totalmente. Y, y, y sentir lo que siente la gente. Y yo soy una persona que camino a la calle, que me tomo un colectivo, que voy a un shopping. Yo ando por la calle, ¿me entendés? Sí. Eh, y voy al supermercado y, y, y me enojo con algunos precios y compro los precios justos, ¿me entendés? Estoy, estoy entre la gente. Sí, sí. Que es lo que se necesita, ¿no? Que, que tenga realidad y sensibilidad, como bien decías. Vamos con un mensajito más de la gente y después vamos con la, el juego que tenemos. ¿Con quién te gustó trabajar? ¿Con quién me gustó trabajar? Bueno, me gustó muchísimo trabajar con, con, con, con todos los profesionales que, que he trabajado a lo largo de la historia. Eh, lo disfruté en su momento. Con Mauro Vial aprendí muchísimo, uh -huh. Fue un gran productor Mauro, un hombre que, que nos dio eh, a ver el sentido de la noticia, el sentido del título. Trabajé muchos años con Guillermo Andino, me encantó, súper generoso, hiper generoso, con, con Néstor Ibarra, ni hablar el récord Néstor Ibarra, con Guillermo con Mónica Gutiérrez hoy trabajo con Rolando Graña, con Sole Largui me llevo fantástico con ellos eh, la verdad que, que tenés buena onda, en esta carrera te digo en 30 años he ganado amigos Qué lindo, siempre qué lindo. he ganado amigos me encantó, es me decir, encantó. en cada lugar en cada lugar, cada dupla que integré cada equipo que integré Siempre he ganado compañeros y amigos. Y además Nunca habla, tenido muy, habla muy bien de vos. Te mandamos una mendocina por allá, Juli Navarro, no sé si la tenés, que ahora está con Pablo Sí, Juli, divina. <ríe> y me ha hablado maravillosa. Juli. Claro, exactamente. Juli Navarro, de primera, de primera <ríe> línea. De sí, primera me ha hablado línea. muy bien super, de vos. Super compañera, este, buena amiga. Hemos, exactamente, sí. muy buena chica. Eh, a ver, Caro eh, Lozada también. Hemos muy claro, con Caro. Eh, Guada, Guada, Guadalupe Gómez también. Guada, ¿no? sí, ah, también, sí Guada cuando Gómez. yo entré a trabajar acá ya estaba con un programa de la mañana. Hemos ¿no? hecho noticiero también con ella. Este, la verdad, toda, toda gente de primera. Qué buena verdad. onda, sí. qué buena onda. Mariano, te parece vamos a hacer un juego con Catita que te tiene preparado algo especial sí. y prepárate para lo que se viene porque oh. está 30 años en América, todo lo que Te te van a destruir la carrera. Prepárate, no, no te vayas. Sabes qué. Pará, me olvidé de contestar cuál fue la mejor nota. Ah, sí. la nota que más recuerdo. ¿Cuál? A ver, las coberturas que más recuerdo son la de la de caso cabezas, sí. la de Amia, pero también el viaje a China que cuando regresé del viaje a China con el canal pude entrevistar a Ingrid Betancourt. Que Ingrid Betancourt recién la habían liberado las Farc. Me acuerdo. Había sí. estado siete u ocho años este, secuestrada, secuestrada y esa fue una nota icono en, icónica en mi en mi carrera. Claro. La no hice en París. Tremendo. Y qué difícil esa nota también, sí. ¿no? Bueno, Mariano, sí, tenemos un análisis. Sí. Decimos, perdón. A ver. Bueno, hicimos un análisis de tus redes sociales. Básicamente te toquemos un poquito en Instagram. Sí. Eh, chusmeamos un poco todo lo que compartís porque les cuento que Mariano es bastante activo. Eh, tiene también mucho canje. ¿Es influencer? Oh. Es, influencer, sí. es, influencer. Sí. es influencer. No nos vamos a pisar la sábana entre fantasmas No, chicos. Al caso de Tacta Vamos Vamos a compartir el primer video que comparte justamente Mariano y que tiene que ver con que es bastante... ¡Ah, bueno, Mirá no, lo que es para monstruo! Es bastante pituco, mírenlo. Mirá, la peluquería de Don Mateo. Musiquita de fondo. Sí. lo poco, poco es... que queda, ¿no? Bueno, pero... No, trato grande, hace muchos sí. años, pero lo poco y que queda. Hay que mantenerlo bien, por supuesto. Pero además, queremos preguntarte, en el marco de este videito que vos mismo compartiste, te vamos a preguntar si acaso si un corte de pelo fuera la vida... Queríamos preguntar cuál es tu estilo. Tu estilo es que todo el tiempo querés cambios de looks, es decir, querés un cambio todo el tiempo, te gusta reinventarte, redescubrirte, o sos más bien tradicional, siempre le pedís el mismo corte al peluquero, el clásico, y, y no te gustan no. tanto los cambios, o cada tanto te inspiras y pegas un volantazo. No, me gustan los cambios, lo que pasa es que tampoco te tiene que dar el cuero para los cambios. Ah, es ok. Que ya soy un cincuentón, es decir, hay cambios. A ver, ¿soy coqueto? Sí, soy coqueto. Me gusta estar siempre con el cabello bien cortado, sí me gusta. Me gusta ir hasta la cama solar, un toque y sí, porque eso te hace obviar del maquillaje. Muy bien. Sí. ¿Me hago tratamiento capilar? Sí, me hago este mesoterapia en el cabello. ¡Ah! Pero bueno. Pero es me parte estás dejando muchos de... títulos. Estás levantando en diario sí, uno y estoy. Este dejando, me cuido en las comidas, me cuido las Y si puede ser con cáncer, Me gustaría mejor. hacer gimnasia, sí, no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer gimnasia. Me gustaría hacer un poco más de gimnasia. En el año 2021 retomé el gimnasio y me hizo muy bien. Este, pero, pero bueno, me, voy, me cuido dentro de las medidas de las posibilidades. Claro, está bien, no, está, bien. No, está bien. Vamos, vamos a hablar Ustedes a ver. se preguntarán si soy un metrosexual. No. no. Bueno, podría igual. No tiene nada de ya malo. Ya lo confirmamos con todo lo que dijiste. Ya nos lo No hay duda sobre eso. Vamos a ver el próximo contenido que comparte Mariano en sus redes sociales. Próximo a contenido. A ver, a ver, a ver. Esta ¿Facu? es la foto de su hijo Facu, que es ah, el abandonado, el, el más chico, pero que además sí. fue elegido mejor compañero, no. chicos. Sí. Es un bombón que es sí. además un genio. Y queríamos preguntarle a Mariano, en el ámbito de su trabajo, ¿cuándo sos, Mariano, un buen compañero, viste, un compañero generoso? No sé, a lo mejor llevas facturas para todos, cada tanto te inspiras eh, y llevas el mate. Cuando resuelvo los problemas entre compañeros oh. y no los elevo. Ah, muy bien. Cuando media diálogo. Cuando, cuando, cuando bajas ahí un poco el, en, la... En televisión, en televisión siempre hay... En televisión siempre hay rispideces, ¿no? Eh, a ver, eh, hay algo que, que aprendí con los años y es que uno tiene que venir a los trabajos a divertirse, no a hacerse, eh, a ver, mala sangre. Totalmente. Digo, la mala sangre está en otro lado, en otros problemas. Eh, y trato de transmitir eso, trato de transmitir de que todo tiene solución Todo tiene solución Digo Y que, que si no entendemos que la televisión es una cadena Donde cada uno de los eslabones tiene que estar perfectamente Es imposible sacar un producto al aire Entonces cuando tengo así algún tipo de diferencia Prefiero arreglarla con mi compañero Porque ese compañero gana con eso totalmente gana tal cual Está hermoso y qué lindo digo, que si trabajar... grito para arriba gritas para abajo digo me parece que, que esto va en sentido de lo que es el liderazgo horizontal uh -huh. ¿no? que es a donde tienen que apuntar las organizaciones al liderazgo horizontal totalmente. a la conformación de los equipos Ahí me siento compañero. De traer factura, no, soy soy un poco agarrado. Ah, factura, bien, perfecto. ¿eh? perfecto, perfecto. Soy agarrado, eso soy agarrado. Pero mientras haya buena onda, no importa. Sí, no, igual lo que dijo fue mucho más importante. ¿no? Y es clave, ah, y es clave sí. además. Y además se nota que Facu lo aprendió muy bien porque salió mejor compañero. Qué Así bonito. que mejor ejemplo que se no hay. Y vamos con la última, que tiene que ver con una foto muy linda que compartió también Mariano en sus redes sociales. Se nota que es fanático de su familia. Miren lo que es esa familia. Qué bonita familia. Con de su publicidad. mujer y sus tres chicos. Y en este caso queremos preguntarte también un poco riéndonos y con humor, si acaso tu familia fuera una familia famosa ¿sería una familia del estilo por ejemplo de Los Increíbles, que cada uno tiene su habilidad y trabajan en el equipo? ¿O sería más como Los Simpsons? Así con los problemas típicos que tienen las familias argentinas. ¿O sería como Los Adams, que está uno más loco que el otro? ¿Cuál elegirías? No, elegiría a Los Increíbles. Elegiría a Los Increíbles. Sí. Eh, no sé si con un papá superpoderoso, porque no me considero superpoderoso eh, o mejor dicho, eh, muchos te ven superpoderoso. Y el verdadero poder está en de qué manera podemos utilizar nuestra profesión, nuestra chapa, nuestros años en pantalla para que realmente la gente esté bien. ¿Cómo podemos ayudar? Y me viene a la mente, me viene a la mente que nuestras redes sociales, más allá de, de que nos podemos divertir y que podemos hacer canje todo. Lo importante que es cuando por ejemplo ponemos a alguien que necesita ayuda ¿no? y lo ponemos en, el, en, en la historia lo ponemos en un reel o lo ponemos en el feed digo ahí nos convertimos en superpoderosos cuando uh -huh. podemos ayudar a alguien ¿no? nuestra responsabilidad social es esa sí. es esa eh, no dudo que, que serían los increíbles este, eh, con, con, con eugenia que es este, está en unos, unos 15 años maravillosos con santiago que que, que con 18 años ya eh, encara su carrera de contador en la facultad, con Andrea, que es una madraza, una madraza de primera línea que ha dejado prácticamente su, prácticamente su vida laboral para crearlos y para, para suplir en las ausencias, porque los periodistas estamos mucho ausentes ¿Sí? de, nuestra, de nuestra vida. ¿eh? Sí. Mariano, te juro que me dieron ganas de abrazarte. Qué hermoso Y como que, que no sé si hacerte el juego porque te vamos a destruir la carrera. Y no, dijiste, bueno. Cosas tan lindas que no, me dieron no, ganas no, de abrazarte. No, destruíme tranquila la carrera. Destruíme tranquila <ríe> es la espectaca. carrera y salimos adelante. Nos dio la <ríe> ah. <ríe> Ok, entonces prepárate Mariano porque vos Dale. tendrás una gran carrera, pero a nosotros nos encanta... Jugar medio border, sí. Así es que la idea igual es pasarla bien, obviamente, divertirnos de tu futuro profesional después de esto, bueno, que, que se ocupe otro, él y después Suerte. hablamos, después hablamos. Tiene que ser medio pimponeo. Okay. A ver. Vamos con varias preguntas, respuestas rapiditas. Número uno, surge la idea de hacer un nuevo noticiero y las posibles compañeras de escritorio son las periodistas Victoria Cipolitaqui o la poeta Belén Francese. ¿A quién elegís? ¿O por qué? No, no, no, no tengo problema en trabajar con nadie. Okay. Yo tengo, yo no tengo problema. sí, con las dos, Perfecto. Ningún problema. Pero Belén ahí te tira poemas así, ¿no? Rimitas. Te hace una noticia no, que rimas? No, pero las dos, ningún problema. Ok, ningún número problema. dos. Es momento de ponernos serios. Te toca dar de manera súper profesional y generando un clima de absoluto respeto. La noticia del siguiente titular. Mickey Mouse, en su peor momento se habría separado de Mini y en discordia con su perro Pluto y su amigo del alma, el Pato Donald. Oh. ¿Cómo lo harías? <risa> El queridísimo ratón Mickey acaba de firmar su divorcio express, por eso vino a la Argentina y radicó la denuncia, concretamente la demanda civil, en un tribunal de la capital federal. Mini fue notificada a las 48 horas de que se presentó Mickey y le dijo ¡Hola, Mickey! soy Mickey ¡Hay no! que notificar a Nah. Y a Pluto, y a Pluto también No, te hace todos los personajes nah. que te das cuenta. Che, me imagino los compañeros ahí de redacción como, ¿Qué, ¿Qué hace? ¿qué, le pasa? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, hace ¿Qué hace el pato Donald? <risa> me muero Che, no está funcionando muy bien el número del noticiero oh. De la pregunta anterior Por lo que vamos a cambiarte de programa, Mariano ¿Cómo te ves mejor? Vamos. Ahora aprovechando que está Marce ahí, Marce querido Bailando ¿Cocinando, almorzando, chimentos o con una cámara 24-7 mostrando tu vida cotidiana? Oh. ¿Cómo me veo? Sí. En, ¿En qué? el cantando por un sueño. Ah, ah, favor, ver, ¿Te yo cantar? canté en cosquín con el coro del pueblo. ¡Ah! Llama, ah años, no, 69, a ver, pero no le quedan títulos ¿Pero, qué, pero qué cantás? ¿Qué música haces? Pero, ¿Cómo? ¿Qué música te gusta? Todas. ¿Y tenés Folclore, una canción? Pero el canto, yo no tengo problemas, tengo que ir cantando por unos bailando no. Hagamos Ajá. casting en vivo. A ver. Casting en vivo, señoras y señores. Marce, para vos, a ver. El bailando no. El bailando no. No, no, no, no, para, no, para el no, cantando, para el cantando. Bailando. Cántate algo. No, no, si sí hay ah. videos, hay videos míos cantando, en lo de Babi y todo. De... Bastante que nos hizo Miki. Pero es digo, mucha si me pedi... Miki sí, que disfruto sí, con un Mickey, montón chicos. igual, ¿eh? Ahora sí, vamos a remontarlo. Me encanta también el formato magazine, ¿eh? El formato magazine, lo adoro. Yo trabajé en Va por vos con, con Guillermo, hicimos este par de años con Guillermo en Va por vos, eh, laburé con, con Movete, con Georgina, con Carmen, hicimos Movete en la década del 90 ah, Pero te has dado todos los gustos. Con Pamela, con Pamela tuve la oportunidad de, de, de reemplazar a Novarecio cuando hacía desayuno en la, en la primera edición, ¿se acuerdan? Sí, desayuno sí. americano. Pero hace vos bailaste años. porque Novarecio no bailaba nunca. No, no, le daba. Viste que Pamela trataba de ahí. ¿verdad? No, no, no, sí. Yo, a ver, como buen cordobés, este, los pasos parteteros No, nah, nah, no No, no, nomás, trae el que esto, esto se pica. Ahora sí, para remontar nah. lo bajo que viene este programa, necesitamos no, bueno. que des... <risa> Una noticia cualquiera, la que se te ocurra, pero usando palabras complicadas, rebuscadas, difíciles de entender. No importa si tiene sentido o no, pero suena bien y da a periodista de alto rango. A ver. Mm, qué difícil, qué difícil, pues yo hablo fácil. No hablo tan difícil. Claro, te Para que lo eh. entendamos. Claro. Tengo que decir una noticia difícil. La que te inventes, cualquiera. Que no, ¿No? dirías. Sí, la que quieras. Oh, ¡Qué difícil! Esto fue la producción, ah. que son malditos. Ahí vamos a arruinar a la carrera. Te lo avisamos. Claro, claro, qué difícil. No importa, la que viene se pone mejor. Escuchá. A ver. A ver. Para dejarte con algo de laburo, <risa> queremos postularte para el chico del clima. Podrías decirnos... ¿El chico de qué? Del clima. ¿De clima? Sí. Tipo Sol Pérez en los comienzos. Eh, ¿Podrías sí. decirnos a cámara cómo vienen los días que queda para esta semana en materia de tiempo? Por favor, Mariano Yese. A ver. La temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados, la humedad 80%, la presión en hectopascales, 5. Vientos del sector noroeste a 20 kilómetros por hora y la humedad del 90%. ¿Sí, el pronóstico extendido para los próximos días habla de una mínima de 10 grados y una máxima de 25. Y para el día miércoles una mínima de 13 y una máxima de 24. Atención porque hay humo en el ambiente, la visibilidad está reducida a 2 kilómetros por hora en virtud de los incendios forestales en Uruguay. Claro, no. no. no, no, no, no. Actualizado con la info actualizada y todo, siento que lo tenía como escrito, qué bien que lo hizo Mariano, te queremos agradecer por la buena onda, sos lo más, después de esta entrevista te digo, cuando vayamos a Buenos Aires, vamos y te damos el abrazo sí. que te debíamos. Excelente, excelente. Gracias por la buena onda. Chicos, un placer, gracias por este momento que me hicieron pasar, gracias por todos los elogios, la verdad que, que es un... Es un mimo al alma siempre. Lo mínimo. Sí, ¿sí? No, felicitaciones gracias. por tu labor y tu excelente trayectoria. Un beso enorme. Gran Muchas hora. gracias. Ujita. Un cariño a toda la gente de Canal 7. Somos familia. Claro, Somos familia. Claro. Tipo Bien, primo. Somos familia. Un gran abrazo. Chao, chao. Abrazo, muchas gracias. Ahí pasaba vale, Mariano Gesis, señoras y señores. Qué lindo darnos. Es este un lujo, amor. poder conocer a periodistas que hemos visto durante toda la vida y que han hecho muchísimos formatos, muchísimos programas, muchísimos noticieros y ¿Viste los sentimos lo, ¿Lo laburaron? Laburó con muchísima. Y nos sentimos muy cercano además. Re. Que sentimos que lo conocemos ya. ¿Viste? Es sí. el tío Mariam. El tío Mariam. Eh, ¿Estás cansado de verlo? ¿Me da en tu casa?